¿Cómo no, esa madre está bien pelada, pendejo? Quítate la verga hoy, hombre. Quítate la verga hombre. Está fácil, eh, tú dijiste. Echele el Ay, Ay, puta madre, ¿qué pasó, güey? Ay, pues tu puta madre con corazón igual fue la chingada, pendejo.